Bien, vamos a viajar, vamos a seguir en México, porque ahí teníamos a dos amigos, Alejandro y José desde México. Un ratito más mensajes, pero vamos a seguir desde México, porque vamos a presentar a Crismar Lujano. Eh, ustedes saben, la primera en llegar, la última en irse. Crismar, bienvenido al Info, bienvenida al Infoclaxo, ¿cómo estás tú? Hola, Gustavo, todo muy bien, ¿qué tal? Eh, escuchando parte bueno, de, de las conversaciones que, que has tenido a lo largo de este Infoclaxo y pues comentarles que a propósito de lo que semanas anteriores también hemos venido diciendo, no, informando que durante todo este mes pues van a estar abiertas las inscripciones para talleres presenciales en el marco de, de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, pues hoy también quisiéramos hablar sobre esto, pero un poquito más a fondo, y tiene que ver un poco, por eso lo mencionaba, con lo que has venido hablando a lo largo de, de este infoclaxo. Sí, me imagino, entiendo que la profundiz, profundizar en uno de los talleres en, en particular, pero ¿tenemos un video para guiar lo que vamos a hablar? ¿Esto era así? Sí, pero... Chévere? Sí, sí, sí, pero antes de, de, de que demos la introducción de este videito, que yo creo que bueno ha rodado por todas las redes sociales a lo largo de, de la semana, eh, pues mencionar obviamente que estos talleres de, de formación, de los que no hemos hablado, que seguramente nos van a faltar algunos de hipoclaxos para nombrarlos todos porque es una amplia oferta, son 25 en total y que hablan pues de, con propuestas muy interesantes que abarcan no solamente los ejes, de la conferencia, sino también pues problemas y, y, y también experiencias que, viven, que vivimos en Latinoamérica eh, a propósito pues, de todo lo que sucede. Y justamente sobre Chile, de eso se trata ese pequeñito video, eh, hay uno de, nuestros talleres de, uno de nuestros talleres de formación que lleva por nombre La memoria a la luz de las protestas en América Latina, Memorias para y desde las luchas actuales, y ahora sí el preámbulo de lo que ahora dijo ¿no? el Um, pues recién juramentado eh, presidente de Chile. A ver, vemos el vehículo La emoción que he sentido hoy día al atravesar la plaza de la Constitución y entrar a este palacio de la moneda es profunda y necesito, existencialmente necesito compartirla con ustedes. Son parte protagónica de este proceso. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. La emoción que he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitución. Y entrar a... Estábamos viendo el video y veíamos la, la reiteración de lo que decía Boric, profundamente emocionado, ¿no? Digo. Este, muy, muy impactado, hablábamos con Karina ¿no? al inicio del programa, lo que significa y el impacto a nivel regional de una asunción como esta. Exactamente, Gustavo, y bueno, lo, lo traemos a colación porque él dice algo muy importante y que se enmarca se justamente en este taller de formación, la memoria a la luz de las protestas en Américas Latinas, recordemos que Chile pues vivió su estallido social en, en, a finales del 2019 y eso marcó definitivamente un antes y un después. Este taller de formación va a ser además impartido, coordinado por dos investigadoras chilenas que forman parte de la Universidad de Chile, Catalina Álvarez, Martínez Conde y Margarita María Vélez Maya, así que bueno, qué momento más ejemplar y qué eh, pues investigadoras más oportunas, ¿no? Qué espacio más oportuno para eh, pues hablar de, de lo que está sucediendo en Chile, pero que además también podría pasar en Colombia, eh, porque bueno, recordemos que también en Colombia, y lo, lo conversabas anteriormente, eh, pues que hubo, hubo un estallido social muy importante, ¿no? Pero bueno, Gabriel Boric, eh, salta el robo político en el 2011 como un líder estudiantil, también en protestas eh, por la educación gratuita, y hoy llega a la moneda también en un contexto, ¿no?, de, de protestas sociales en ese 2019, que además abrió un proceso constituyente. Así que, bueno, todo esto, eh, pues, nos, nos invita, ¿no?, Igual valga la redundancia, invitarlos también, invitarles a que no dejen pasar la oportunidad de revisar la amplia lista de talleres presenciales que se van a estar realizando en el marco de la novena conferencia en Claxo 2022. Y como mencionábamos, esta en específico, ¿no? Este taller de Memorias a la Luz de las Protestas en América Latina, básicamente lo que invitas a problematizar eh, algunos de estos conceptos ¿no? en el campo de la memoria colectiva, eh, que se va a hacer obviamente como todo desde una perspectiva crítica, pero a partir de un análisis de experiencias en Chile, en Colombia, ¿no? en el resto de la región, eh, de las protestas que se han producido en los últimos años. Esto también viendo que se han representado en diversos espacios de, de, de lucha, ¿no? como también se han hecho consignas, se han hecho canciones, símbolos rayados, o sea, ha habido... Eh, una expresión tan amplia que definitivamente pues vale la pena pues revisar, especialmente si vamos a responder a preguntas tan importantes como cómo las movilizaciones recientes en América Latina pues transforman la mirada del pasado, pero además también permiten repensar eh, pues los espacios de acción eh, en los que se han desarrollado estas luchas. Así que una pregunta que también provoca eh, muchas ideas, porque así como en Chile, pues ha sucedido en Colombia y seguramente lo vamos a ver eh, pues pasando en otros países de, nuestro, de nuestra América Latina. Recordarles, además, aprovechando que estos talleres están dirigidos a todos, todas y todas, eh, estudiantes de grado, de posgrado, ¿no? también docentes, investigadores, activistas, militantes de organizaciones sindicales, de movimientos sociales, así que definitivamente el catálogo para pues, revisar es bastante amplio, así que la invitación está abierta. Crismar eh, pensaba en ese, en ese sentido, la importancia que tienen estos encuentros presenciales, digo, porque más allá de la lógica de virtualidad, de la cual participa muchísima gente en todos los espacios de formación de, de Claxo evidentemente en la lógica de la presencialidad, bueno, tiene esa fuerza de un día encontrarse con eh, profesores, profesoras, docentes, maestros y maestras de diferentes lugares de Latinoamérica para intercambiar posiciones y esta, esta visión sobre la construcción de la memoria que no necesariamente está anclada a lo que puede haber sucedido hace 10, 20 años, sino la construcción de la memoria constante, ¿no? una resignificación de la lógica de la memoria en la cual no queda solamente en lo que sería un texto de un libro de historia, sino es la construcción constante. Y eso es un poco lo que me parece que tiene de potente estas miradas este, con, con la lógica del pensamiento crítico de pensar la memoria de nuestro los territorios. ¿no? así es Gustavo las provocaciones están al, al, en el presente creo que no tenemos o sea obviamente la, la, hay que revisar hay que constantemente estar pues estudiando nuestra historia pero y, y es importante también mirar lo que está sucediendo enfrente de nosotros en este momento así que bueno estos talleres están un poco enfocados a como decimos pues las vivencias las experiencias y los problemas como no de eh, que se viven en, en estado presente y que también este, nos interpelan en, en la región. La, las inscripciones para estos talleres de formación van a estar abiertas durante todo el mes de marzo, así que bueno, solo tienen que ingresar a conferenciaclaxo.org. Allí van a llenar el formulario, escogerse el taller de formación de preferencia y, por supuesto, asistir a la conferencia de Claxo 2022 a realizarse en la Universidad Autónoma de México en la UNAM. Eh, CRISMAR, eh, ahí quedaron todos los datos. Estábamos viendo la página, la página web, digo, donde pueden ingresar, digo, ingresan ahí, van a tener la posibilidad de ver todos los materiales. Recordemos también que está abierta, eh, ya en un dato muy concreto para gente de la red de Claxo, pero ya está abierta la inscripción para participantes a las asambleas. Eh, que obviamente es un momento muy importante. Así que también está abierta esa inscripción. Esa es personalizada y es particular. Eh, pero, bueno, sepan, eh, directores y directoras, pues sabemos que dentro de la red Claxo también circulan los videos del Infoclaxo. Bueno, está abierto eso. Y obviamente es muy importante la participación de todas y todos en esos encuentros asamblearios que se hacen este, una vez cada tres años. Crismar, eh, yendo a la realidad, a la actualidad, obviamente una de las noticias de estas últimas semanas tiene que ver con... Eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto que se está dando ahí, lo que implicó bueno, el posicionamiento de Estados Unidos, de los diversos países de, de Europa, de China, digo en un mundo multipolar realmente hay muchas complejidades que se ponen en juego. Evidentemente, eh, para México, digo ¿algún nivel de impacto? ¿Cómo es el seguimiento de la noticia que se hace? Digo, ¿Cuál fue el nivel de impacto eh, a nivel del de, eh, gobierno mexicano, digo, hubo algún tipo de declaración que tú hayas visto en relación a, al tema, digo, porque realmente ha sido de impacto, por lo pronto eh, en el sur de América Latina ha sido de muchísimo impacto, más allá de cierta lejanía con el conflicto bélico y el dramatismo uno que ve en eso, pero ha sido de muchísimo impacto, digo, ¿qué, ¿qué pasó eh, en el norte de América Latina? Pues en el, en, en el país de México, eh, siguiendo, ¿no? siendo fiel a esa política de no intervención eh, muy marcada especialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente hubo un comunicado no de una expresión de... Eh, pues te condena a la guerra, a lo que significa la guerra más allá de posicionarse de un bando u otro desde parte de la Cancillería eh, liderada por el canciller pues, Marcelo Ebrard. Sin embargo bueno hubo algunos cuestionamientos sobre lo que la oposición eh, define como una, una, una posición como eh, un poco en el medio, ¿no? Pero creo que al final eso tendría siendo el, la mirada regional de América Latina en el decir efectivamente no a la guerra pero eh, también entendiendo que hay eh, relaciones geopolíticas con un país como Ucrania no es el caso además también de Venezuela y que mencionaba Carolina recientemente ahorita hablando de Colombia de este acercamiento que hubo entre Estados Unidos eh, y el gobierno venezolano a propósito bueno de las restricciones para poder importar petróleo eh, o desde desde Rusia no que básicamente forma parte de esta cadena eh, energética tan relevante para el mundo, así que bueno, se vuelve a, a mirar a Venezuela en aras de pues eh, poder restablecer un vínculo que le permita el reabastecimiento a, a Estados Unidos. Así que bueno, yo creo que en general en la Creo que los países se, se mueven por miradas geopolíticas y no necesariamente ideológicas constantemente en, en relaciones a, a sus cuestiones económicas, ¿no? Así que en México la verdad es que pues más allá de este comunicado no ha habido eh, ningún revuelo en, en lo que se refiere pues a lo, a lo oficial en el gobierno federal. Eh, bueno, Crismar, muchísimas gracias digo, por tenernos ahí actualizados sobre algunas de estas cuestiones fundamentales, por seguir el tema de la novena conferencia, donde... Obviamente cada vez falta menos tiempo para poder avanzar y para poder llegar a ese encuentro en la UNAM, en donde obviamente será uno de los puntos eje también estos talleres como el que recién tú nos estabas comentando. Crismar, muchísimas gracias por el encuentro y nos volvemos a encontrar dentro de una semana desde Ciudad de México. Gracias a ti, Gustavo. Nos estamos viendo. Esperemos que en la próxima oportunidad, desde donde va a estar sucediendo todo allá en la UNAM. Crismar Lujano, este, desde Ciudad de México, aquí con nosotros, hablando sobre lo que sucede este, ahí con la novena conferencia, obviamente anunciando algunos de los talleres que este, van a estar dándose en esos días de encuentro. Bueno, tenemos ahí un mensajito. Y ya vamos con otra presentación de Centro Miembro, también con Pablo Bomaro. Y estamos tratando de resolver algunas cuestiones técnicas para que Atilio Borón pueda conectarse. Sabemos que tenía algunas dificultades técnicas para poder conectarse y estar aquí en el Infoclaxo. Estamos tratando de resolver todo para que pueda ser así en este encuentro o lo antes posible poder tenerlo aquí y que nos dé también su panorama.